para que los que se han incorporado en YouTube sepan, el es José Hola, está preparándose para ser futbolista, para ser músico. Yo soy Luis de Prisline. Suscribiros al canal de Prisline, los que todavía no estáis suscritos, ¿vale? Para que os avise y darle a la campana, para que así cuando hacemos una misión en directo os avisa en tiempo real y luego nos podéis preguntar, en plena misión. Eso es. José, si puedes decirle, sí, futbolista, por cierto, que no se lo hemos dicho a la audiencia, podéis escribirnos las preguntas que queráis en el chat y os las vamos respondiendo, tanto José como yo. Eh... José, ¿qué nos dice la audiencia? Que tienen envidia porque soy argentino. José, ayúdame, ¿dónde juega? José, preguntas no, eh, decimos... no, que... de la audiencia. pregunta de, van muy rápida la audiencia. Nada, deciros que. Desde la Argentina. ¿Eh? Y yo no me he enterado, es que como estaba transmitiendo. Sí, sí. Nada, <risa> decido que juego en un equipo de fútbol 11 para poder pasar a preferente. Se llama en Nuevas Palomeras para pasar a preferente de juvenil. Y nada, y sobre la música, igual. Sobre la música, estoy en ello. Estoy siendo eh, músico, estoy haciendo. Los gallegos nos tienen envidia a nosotros los argentinos. Yo eso no lo había oído en la vida, pero. Yo es... Tú ayúdame, José, porque nada, esto es no, cosa de los dos. No, no, Tú eres además el invitado. Nada, yo, yo, yo no tengo envidia a ningún argentino. No, no, no, no. Al revés, los admiro mucho. Entonces, no llegas a primera división. Deciros que sí voy a llegar a la primera división porque hemos estado pasando a preferente y aunque soy juvenil, la gente me quiere para senior y estoy subiendo cada día más. Deciros. A esa preguntita que han dicho sí. sobre Argentino. Sí, una alguien hace. No, sé. no tienen envidia por el simple hecho. Nos tienen envidia por el simple hecho vale, es de yo, que somos adiósame. argentinos. Vale, si sí. quiero contestar a esa pregunta a los argentinos, yo decir que soy de aquí de Madrid, hmm. pero que mi familia es de allí de. de, de Argentina Castilla. No, es de Castilla. Ah, de Castilla. Y sobre los gallegos. Ah. Yo soy de allí de esa parte y repito que yo no tengo envidia de los argentinos totalmente. Yo tampoco. Tampoco. Eso está claro. Bueno, siempre hay, yo qué sé, hay uno que le. No, que, no pasa nada. Vale. Que tiene que ser. A mí José lo que me ha preguntado, que él pues, pues sí. se ha centrado en su música, ¿verdad? Sí. Y, en, y en ser futbolista. Eso es. ¿Cuánto, ¿Cuánto me medís de estatura? Hombre, para el fútbol no es, no es importante la estatura, ¿verdad? Yo, creo, yo no, no soy experto, ¿eh? tengo que deciros chicos. Yo no ¿Ves? soy experto, él es experto en fútbol. Mira, pero la estatura para el fútbol, para baloncesto, supongo, es pero para el fútbol no, no. Corrígeme, no. José, sí. A ver, a ver. Y te mereces todo el apoyo. Tus padres tienen que estar. ¡ay! lo he perdido! José, le he a la audiencia. Les he a la audiencia a las preguntas. Nada, muchas gracias por decirme eso, Fran. Creo que Fran lo ha dicho. Eh, nada, decirte que mido de estatura 1,76 por lo menos y yo creo que no. Sí, eres, a... alto, sí, ese, sí eres alto, eres alto, sí, sí. Lo creo, no, creo que no hace falta ser, ser alto ser pequeño. ¿Cuál es tu referente futbolístico, José? De nada, te dice. Ah, Tu referente futbolístico ¿cuál es? Por mi preferido, Sí, por, por sí es lo que dice, lo que nos pregunta la audiencia. Por deciros mi, mi preferido jugador no es ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ni Neymar, ninguno de esos ¿Por qué? Os pues digo eh, a mí no me gusta ser tan famosos como ellos porque soy una persona simple y simpática, amable, ya lo sabes Sí, la verdad que a mí... Ya lo no sabes ser. y nada, eh, es solamente eso a mí el jugador futbolista es ser todo así es un jugador simple como nosotros Sí, ¿no? ¿no? No es grande, no es pequeño Sabe hacer lo que hace y se lo toma en serio. Gracias. De verdad se nota que eres cercano. Sí, pues. Yo también se lo he dicho. Eh. Se, una, se le ve una persona muy cercana, efectivamente. Bueno, ¿Juegas bueno, más bueno. por dinero o por la gloria? ¿Qué te atrae más, José, o qué te va a traer más? ¿El dinero Luis. o la gloria? Buena pregunta, ¿no? Yo voy, yo voy ¿Y a contestar? Eso, vale. Vale. Yo contestar. Y sí, te sí. digo, Luis, a ver si no tienes tú ni por el dinero ni por la gloria. Fijaros lo que os dice, chicos, ni por, ni el, por el dinero ni, ni por, por la gloria. El dinero, ni por la gloria, solo por el sentimiento y el cariño que le al futuro Y Así. a la música igual. Y la música igual. Eso mismo hemos siempre estado comentando antes siempre, de empezar la emisión. ¿sí? Siempre de pequeños queremos ser futbolistas, siempre tenemos una afición que queremos ser para trabajar de mayor. Sí eso ha sido siempre mi joven, mi afición Igual ni por el dicho... dinero ni por la gloria oye esto gloria. esto hay que dejarlo grabado para posteriori fijaros lo que dice ni por el dinero ni por la gloria genial como con, mira mira lo que dicen como debe ser no eres un Madonna eso está bien no eres una <risa> vamos a flipar a la botella de agua sí bueno es que con el calor que hace perdona chicos pero es que hace un calor aquí que no, no veáis no sé de qué vive. Te contesto, buena, buena, pregunta. Te contesto, buena pregunta. Como le dije a Luis, como me dije de qué trabajo qué hago, yo nunca he trabajado, pero nunca he estado parado he estado día a día para poder trabajar. Trabajo en lo, que me, en lo que me surja, es pintor, me dedico a su pintor también, eh, mecánica, cualquier cosa. Claro. De lo que me salga, yo no trabajo lo que sea. Pues, pues muy buena, vamos, yo creo que es una que muchos tendríamos que aprender de ti, Ajá. José que pues nada chicos si queréis preguntar algo más eh, ah muy bien dice vale sí José está luchando mm. verdad pero eh, bueno cuéntanos lo del tema de música cuál es cuál es tu segundo deporte favorito ¿El segundo deporte favorito sí tienes algún proyecto en la, en en la, música, la música y de la en música ha contestado música. La la música. música vale vale Vale, tengo varios, muchísimos proyectos de la música. Aparte de que soy músico, eh, estoy haciendo mi, mi estudio. Eh, aparte de, de que... Tengo mi estudio y todo sí, eso. Estás montándote el estudio, ¿verdad? Estoy montando los vídeos, me estoy montando, me estoy montando mis, mis maquetas de canciones con varios instrumentos, guitarra, piano, batería, tomba, todo. Y así estoy. Sí. ¿Y, tu, y tu segundo deporte favorito que han insistido también... Sí, me han dicho, eh, mi, segundo, mi segundo deporte, aparte Favorito, fútbol, si, aparte lo, de... si lo hay, claro, pero es lo que ellos proponen... Parte, el, el el parte de fútbol es el front tenis. Anda. el frontenis chicos. Aparte de fútbol es el frontenis, me gusta mucho. Es como el frontón, pero con raqueta. ¿Con raqueta? Sí, sí, sí, sí, yo he jugado. Es como más rápido. <risa> que te vaya muy bien, te Muchas desea gracias, la audiencia. Gracias. Pues nada, chicos, quería presentaros a José, pero bueno, si él quiere añadir cualquier cosa más, es todo tuya la audiencia. Por cierto, que le he pedido um, a ver si más adelante nos puede hacer una demostración de su música, alguna maqueta sí, o algo. Claro, cualquier cosa. claro para que porque lo. Hago, o, claro, para, para, para, o tocar, o para. Exacto, tocar. para tocar o. A ver, sí. a ver cómo lo organizamos, vale, sí. para porque yo creo que estará interesante. Gracias. Pues nada, José, si tú quieres añadir algo más, y si no, pues ya despedimos la emisión. Mira, mira, te deseo mucha suerte, parece que te lo mereces. A ver, te Si jugaras solo por sentimiento, ¿jugarías para diferentes clubes? Sí. Yo si jugaras sí. solo por. Sí, sí, sí. Yo que sí, porque a mí. Me gustaría, aparte del equipo donde estoy, para pasar al preferente, para pasar a la división, a mí me gustaría más ayudar a otro equipo que tenga más necesidad, de más jugadores, o más clase, hmm. que no, no digo que tenga clase ni que te, sea bueno, sí. solo por ayudarle. Te entendemos, Pero José, te entendemos, José. Vale, perfecto. Pues, pues nada, ya te digo, si quieres añadir algo más o si no, pues ya finalizamos la misión. Vale. Yo yo creo que, que ha estado bien, vamos, que sí. la audiencia sois los que tenéis la última palabra, para vosotros lo hacemos. ¿Y ¿vale? otra cualquier pregunta? Pues nada chicos, nos despedimos y hasta la próxima emisión de PRIXLINE y a, acordaros de suscribiros sí. al canal de PRIXLINE. Un abrazote chicos, no. chao chao.